Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017. Saludo especial a todos los que están en sintonía con nosotros, le damos las gracias. Gracias y saludo también a nuestro equipo increíble aquí, a nuestro máster Oliver y a nuestro camarógrafo Edison, que siempre están aquí tempranito con nosotros. Y gracias a Dios por regalarnos el don de la vida y permitirnos llegar hacia ustedes. Sean todos bienvenidos a esta revista diaria Diálogo Matutino y les recordamos que este programa llega a ustedes a través de Red y Televisión, Canal 6, en La Vega, Fantino, Villa Tapia y en Moca a través de Televiaducto, Canal 6, en Santiago. Llegamos a ustedes a través de Telecable Total, Canal 22, San Francisco de Macorís. ...a través de Telenor, canal 177... ...en Bonao, a través de Telecasa, canal 39... ...en Sosúa, a través de Cable de Lancer... ...en el canal 403 y 404... ...en Sánchez Ramírez, a través de Telecotuí, canal 6... ...en Puerto Plata, en Cable del Norte... ...a través del canal 22... ...en Dajabón y Montecristi, a través de Dajabón... ...y Montecristi cablevisión en el canal 107. También nos puede ver a través de la web, en nuestra página de internet, www.readytelevision.com. Este programa también llega a ustedes gracias a Central Solutions Technology, especialidad en instalación de cámaras, repetidores, eh, redes, central telefónica, entre otros servicios. Llame al 277-1505. Y pregunte por ahí, por Revuel, y le dará todas las atenciones y si usted dice que vio esta, este anuncio en este programa, recibirá automáticamente un 5% de descuento en la instalación de sus cámaras o repetidores de red Wi-Fi para que tenga más alcance. Bien, y vamos a iniciar el día de hoy con nuestra frase del día, pero hoy le traemos un video para la reflexión del día de hoy. Vámonos inmediatamente, master, con el videíto que tenemos por ahí para iniciar este video. Bien, nuestra reflexión de hoy es nunca juzgues a nadie por sus hábitos. Primero conoce a la persona. Es muy común pues, el prejuicio en nuestra sociedad y en las sociedades del mundo donde prejuiciamos a la gente por sus hábitos y no nos damos la oportunidad de poder conocerles. Es por eso que ustedes ven que la industria laboral o el mercado laboral en países desarrollados pues usted fácilmente se puede encontrar con un juez, un doctor, que tenga un tatuaje, que tenga un arete o que tenga un recorte de cabello, que para usted se representaría algo extraño. Porque en los países desarrollados, eh, conocen a las personas y tratan a las personas por sus cualidades y por sus aportes. Y en los trabajos, por sus habilidades. Bien, y para los amantes del deporte del aro y el balón, que nos escriben a través de las redes sociales. Muchos lo hacen a través de nuestro Twitter, arroba diálogo matutino. Otros van a nuestra página de Facebook, diálogo matutino. Otros por nuestro Instagram, diálogo matutino. Y algunos por nuestro WhatsApp, 809-417-8954. Al igual que eso es televidente, usted también puede escribirnos al 809-417-8954 y enviarnos sus quejas, sus sugerencias y sus aportes. En el día de ayer, el equipo de Washington Wizards le ganó a Atlanta Hawks en el quinto partido de la serie semifinal, la primera ronda de los playoffs de la NBA. Y los Bolton Celtics le ganaron al combinado de Chicago Bulls, 108 a 97. Washington Wizards nuevamente, 103 a 99. Y eso es todo por la primera ronda de los playoffs de la NBA. En el béisbol de las grandes ligas, a los que siguen el béisbol, en el día de ayer Chicago White Sox le ganó a Kansas City Royals 5 a 2, Milwaukee Brewers 9 a 4, a Cincinnati Reds, eh, los Piratas le ganaron a los ex campeones mundiales, a los Chicago Cubs o a los defend, Defending Champions, como dicen. Y los indios de Cleveland le ganaron a los Astros de Houston. El combinado de los Yankees de Nueva York se impuso ante los Medias Rojas de Boston tres carreras por una. Y los Mets perdieron 8 a 2 de los Bravos de Atlanta. Eso es todo por hoy con nuestro, nuestra breve cápsula de lo que es el deporte. Eh, Miren lo que sucedió en el día de ayer. Eh, repítelo nuevamente el, el, para que la gente vea esta jugada. Esto lo llaman la piscina. Miren esto. Miren qué tremendo este pelotero, estas habilidades. El catch se quedó, este es uno de los mejores catches de las grandes ligas. El puertorriqueño Yadier Molina. Y miren cómo este señor se la ingenió para no ser puesto out. Miren, mírenlo ahí. Tremendo, ¿no? Increíble, pero cierto. Ese es el mundo de las grandes ligas y ese es el ingenio humano. Entonces, en el día de ayer, en otro orden, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump eh, envió al Congreso un plan fiscal o un proyecto de ley para reducir los impuestos Muchos lo llaman la reducción de los ricos, eh, incluso el periódico El País Internacional de España, pues publicó en su primera página en el día de ayer, Trump ordena reducir los impuestos a los más ricos y a las empresas. Eh, en la medida, el impuesto más alto para los más ricos, que es de un 39%, pues lo reducen hasta un 35%. Y el impuesto de sucesión que en los Estados Unidos, si usted hereda o pues si usted tiene que pagar por esa herencia, también fue eliminado. Y la, lo que más sobresalta de este proyecto es la reducción del 35 al 15% eh, de los impuestos a las empresas. Y esto incluye obviamente las empresas del señor Donald Trump. Eh, Muchos expertos señalan de que si el presidente Donald Trump no compensa esta reducción fiscal o de impuestos a las empresas y a los ciudadanos, pues probablemente no sea aprobado en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, los tramos fiscales también fueron reducidos de 7 a 3, de un 25 a un 10 y de un 35 a un 25%. Esto significa también que una pareja que gane menos de 24 mil dólares al año pues quedará exenta de impuestos. Y la medida clave de esta rebaja es el impuesto de sociedades, o sea, para las empresas de varios accionistas, donde reduce de un 35 a un 15%. Cabe señalar de que si esta medida de, de, de reforma de reducción de impuestos, fuese aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, pues lo que el presidente Donald Trump busca es la creación de nuevos empleos y frenar la ola de empresas que se están, que están saliendo de los Estados Unidos para crear sus bases en otros países por la reducción de impuestos o por la mano de obra barata. Lo que significa que en nuestro país específicamente Aquí hay varias industrias como las zonas francas, zonas francas especiales, la agricultura, entre otras, que tienen que ir preparando un plan para que en caso de que esta reforma de reducción de impuestos sea aprobada, pues no verlos afectados y si no se afecta, pues tener un plan alterno de compensación. Vámonos inmediatamente con el resumen de noticias locales y nacionales que le trajimos preparado en el día de hoy. Bueno, la problemática que tenemos ahora mismo es con el problema de la delincuencia. Y aquí mismo, en este lugar donde estamos viviendo, después que se pasa de este, de este trayecto para adelante hasta Villa usted no sabe si va a llegar vivo o muerto. No importa la hora, puede ser por la mañana, a, a las 12, a las 3, a las 4, porque aquí han atracado hasta la calle y aquí lo han atracado con todo. Eh, Entonces, la, la, la policía no se da la vuelta por aquí, no patrulla, no, no hay policía la presencia. Ellos vienen, ellos vienen de vez en cuando por aquí. Ellos vienen. El problema es que no, no es suficiente porque vengan así como vienen ellos. Es que tienen que estar dando la vuelta. Cada rato para que no. Ellos llegan a tal cual porque yo lo he visto. Pero es una vergüenza lo que está pasando. ¿Qué usted tiene así? que decir sobre el caso que ustedes están pasando aquí? La bueno, inseguridad. la inseguridad nos está arropando cada día más. El domingo, un muchacho lo, lo atracaron más allá del Samán, que es la calle principal, que va bajando. Y hasta con un cuchillo le agarraron, lo tumbaron y él pudo... Lanzar, llegar hacia aquí hasta donde El Colmado Nuevo Intento de Amada Entonces ah, ya el sábado otro atentado Este artiano, es un artiano Pero para nosotros es como un dominicano Porque siempre estuvo con nosotros En la buena y en la mala Y nos trataba como si hubiéramos sido hermanos todos aquí no tienen a jugo los, los delincuentes? Sí, lo uh, tienen a jugo En diciembre en El Colmado Nuevo Intento que yo soy la propietaria, vinieron y se tomaron como 75 mil pesos de mercancía. El martes volvieron, yo me di cuenta, a las 2 de la mañana, estuvieron en el colmado, aflojaron una puerta que creía que estaba insegura y luego fueron donde un comerciante que le llaman chiquito, que es mi primo, allá oyeron y se levantaron y después se fueron porque no son de muy lejos. Son aquí del mismo sector de Barranca. ¿Es decir que han sucedido varios atracos sí, uh, sí. y robos? Sí, es a, en este a este cada rato, que andan todos ¿Qué piensan, los patios. ¿Qué piensan ya con la inseguridad que ustedes dicen aquí en Barranca? ¿Qué piensan ustedes hacer ya con esta situación? Que nos den un poquito más de, de, de servicio. Ellos dan servicio, pero que los ladrones parece que lo están acechando cuando ellos pasan en la camioneta. Porque desde de, que ven las luces de la guagua, lo que dicen. Ahí viene la policía. ¿Y entonces en bueno. qué Es que, que ya ellos saben cuando es la policía. Sí, ya ellos saben. Que ese no era que era indiano, que era dominicano. Ese era un hombre bueno y trabajador. Aquí, si, si estaba en su mano, hacía los favores que había que hacer. Yo, por lo menos yo reconozco que ese era un hombre... Fui que era un hombre completo. Se la pena igual que, que, que si hubiese un hijo mío, porque yo lo quería mucho a él, por, por lo honesto que yo ha sido mucho. Hay, hay dos personas el... que están detenidas respecto a este caso y se le acusa de esta muerte de este haitiano. No, ¿Qué no, ustedes no, le piden pues, la justicia? Pues, no, no, no, el peso de la ley que le caiga arriba porque mataron un hombre, un hombre de trabajo, un hombre servicial, para cualquier cosa uno lo buscaba. Uy, que para tal cosa, uy, siempre era un hombre que estaba. Todo el mundo lo quería, hasta los muchachitos. Usted es el alcalde aquí de la comunidad sí, sí. de Barranca. Yo soy Milagro León, presidente de la Junta de Vecinos de ese sector, Emilio de León, que tiene 11 años de fundada. Wiki fue un ciudadano ejemplar, meritorio, una persona que, de identidad tiana, pero con mucha valía. Incluso en la comunidad se le ofrecieron varias casas para velarlo. Se Dignamente, es un enquero dignamente, porque era una persona honesta, responsable, servicial, que no dio nada que decir en la comunidad. Nos, todos estos son los miembros de nuestra Junta que todos piden justicia. La pena máxima para los autores de ese horrendo hecho: un hombre que iba su, para su trabajo y quitarle la vida por un celular. ¿Llevarán llevará ustedes este caso hasta la última hasta consecuencia la última hasta que consecuencia. esta persona sea condenada por, por este hecho que se le acusa? Estamos sí. prestos, siempre que nos requieran a dar la mano porque no queremos que se quede así, porque hoy fue Wiki y mañana puede ser uno de nosotros. ¿El nombre es suyo cuál es? Milagro León. ¿Cómo se llama esta comunidad? Barranca. El distrito municipal Don Juan Rodríguez Barranca. Y este sector es. El sector de la culpa para acá le decimos, todos estamos conternados con esa muerte. Todo nos dolió muchísimo, lloramos muchísimo y sentimos muchísimo su muerte. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Bon ¡Queremos no justicia! ¡Queremos justicia! Todos los trabajadores van a obtener su incremento salarial. Últimamente solamente se está hablando de la reclasificación industrial para, eh, para el incremento salarial. Y para nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, están hablando de un tema sin sentido. ¿Por qué un tema sin sentido? Porque ya existe la ley 488-08, donde se clasificó lo que es la pequeña, micro. la micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Entonces, si ya tenemos casi 10 años con esa reclasificación, ¿qué es lo que se está buscando? Cuando la microempresa es la que tiene entre 1 y 15 empleados y un capital hasta 3 millones de pesos. La pequeña empresa tiene entre 15 y 60 empleados. Es la segunda ocasión que los sectores del tripartismo se reúnen en el despacho del ministro de Trabajo luego de que se aprobara el aumento del 20% al salario mínimo. El ministro aseguró que el tema que los ocupó en esta ocasión, la reclasificación de las empresas, no tiene que ver con el aumento de sueldo aprobado por el Comité Nacional de Salarios, sin embargo no descartó que su aplicación se realice en conjunto. La ley contempla la, la, el anteproyecto de la ley que sea de 1 a 10. Y luego la otra entraría en lo que es la pequeña empresa. Y luego nos iríamos no a la, misma. la de micro. No existe, exacto. Es darle, porque existe esa realidad, que la gente de la economía informal queremos regularizarla. Por el sector sindical participaron Jacobo Ramos de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y Gabriel del Río de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, quienes flexibilizaron su discurso sobre la reclasificación. Días atrás estaban negados a que el tema se discuta antes de que se aplique el 20%. Estamos haciendo suposiciones, vamos a esperar, porque a lo mejor la reclasificación... Como nosotros pensábamos que iba a afectar, a lo mejor no afecta. Ahora, independientemente, lo que nosotros no podemos aceptar es que se disminuya lo que hemos acordado, el 20%. Nosotros tenemos vocación de diálogo. Siempre que nos convoque el ministro de Trabajo a una reunión, nosotros vamos a venir aquí, porque esa es la responsabilidad que como dirigente nosotros tenemos que asumir. Los representantes del sector empresarial se mostraron satisfechos con lo tratado. Sí, estamos satisfechos porque se está buscando una solución para todo, que es lo que conviene al país. En el encuentro participó el viceministro de Fomento a las pymes, Ignacio Méndez. Se va a hacer la clasificación según el tamaño de las empresas para que una pulpería, una microempresa, tenga un sueldo mínimo diferente al de una gran empresa. La intención es aplicar la ley 488-08 sobre pymes. Rafael Pepe Abreu dijo que la discusión para la reclasificación de las empresas es un tema muy delicado, para lo que necesitan técnicos muy especializados. Para discutir la reclasificación hay que, hay que sentarse con un equipo técnico, pero con un equipo técnico pesado. ¿tú ves? Eso no es con sindicalistas, eh, con sindicalistas, porque eh, con sindicalistas puro y simple, como yo, así. Tiene que buscar un técnico que maneje la economía, la contabilidad. Sepa los libros que hay que pedirle a una empresa para saber saberse grande o pequeña. Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Eh, eh, anoche el COVID emitió alertas rojas nuevamente para los moradores del Bajo Yuna. Por favor, preserven sus vidas. El Bajo Yuna sigue desbordado por las aguas. Y las lluvias, eh, esperemos que Dios acompañe a nuestros amigos, compañeros y hermanos pues que residan en esa zona que se encuentra en tan delicado estado. Eh, el Procurador General de la República en el día de ayer interrogó nuevamente a Radamés Segura, miembro del Comité Político y expresidente, de la ex vicepresidente de la CDE la razón por la cual fue entrevistado más que interrogado fue porque el señor Segura pues era vicepresidente de la CDE cuando se firmó el contrato de la hidroeléctrica, hidroeléctrica Palomino eh, el, el PRM y vamos a ampliar un poco más después de la pausa pues, luego vamos a la internacional ahora por el PRM, increíble pero cierto, tanto que critica al gobierno porque no son transparentes, porque no celebran esto, y por el PRM no quiere celebrar un congreso para reelegir sus autoridades, porque los dirigentes que están ahí tienen miedo a perder sus plazas. Fíjense ustedes hasta dónde llega la doble moral en nuestra partidocracia donde algunos partidos eh, demandan de los partidos mayoritarios, de otros partidos, pues tomar ciertas medidas y ellos mismos no se las aplican. Vámonos inmediatamente a nuestro resumen de noticias internacionales. Diálogo Matutino Presenta un resumen de las más importantes informaciones a nivel internacional. Robo del siglo. La denominación del hurto de 8 millones de dólares con dinamita en Paraguay. Disparos y potentes estruendos sacudieron a la localidad paraguaya de la ciudad del este. Decenas de ladrones utilizaron dinamita para hacer explotar las paredes de esta bóveda, perteneciente a una compañía de seguridad. El negocio quedó destruido. Se presume que los asaltantes extrajeron nada más y nada menos que 8 millones de dólares, según autoridades. Para facilitar su fuga, los criminales incendiaron varios vehículos, bloqueando la salida del departamento de policía. A su vez, lanzaron clavos en las calles. Simultáneamente, francotiradores fueron colocados en puntos estratégicos para dar cobertura al operativo delictivo. Aquí se puede observar a personas huyendo de la lluvia de disparos. Evidentemente este ataque que hicieron que estaba bien, eh, bien, eh, bien estudiado. Algunos vecinos dicen haber vivido una noche de terror. Este residente explica que los delincuentes irrumpieron en su casa creyendo que era una oficina administrativa de la empresa que estaban asaltando. Un instante escuchamos el estruendo de... Durante una hora sin parar. Y Dentro de esa una hora cinco granadas. Los cinco acá estalló en casa. La nueva prioridad del Departamento de Seguridad Nacional de encontrar a casi la mitad de los indocumentados, los que entraron al país legalmente con visa, será monumental o imposible según expertos. Este abogado fue fiscal de AIS. Es bien difícil que el el gobierno, la oficina de inmigración puede encontrar a una persona que se sobrecogió una visa. Quien dirigió la oficina de servicios de ciudadanía e inmigración dice que es mucho más difícil que encontrar a quien cruza la frontera. Bajo la administración Obama lo, lo soltaban, ¿verdad? Le daban una cita ante un juez de inmigración y desaparecía, ¿verdad? También es difícil encontrarlo, pero por lo menos ya tienes información del individuo. El problema comienza al entrar al país. En el proceso de inspección no es requerido tú dar una dirección de, exacta de a qué lugar vas o pruebas de una dirección a qué lugar vas. Y muchas personas se quedan sin ninguna consecuencia. Un programa piloto US Visit aprobado por el Congreso se ha implementado en 12 ciudades para registrar a quienes salen del país. El núcleo del problema es no quién salió, sino quién se quedó, dónde encontrarlo. Y ese, ese es el problema más grande. Así, todo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, afirmó este fin de semana que serán una prioridad para los agentes de ICE. Sin embargo, al menos que cometan un delito y los detengan será buscar agujas en un pajar. El número de indocumentados en el país se redujo a 11 millones en el 2015, según el Centro Hispano de Investigaciones, Pew. Un 40% se quedó al término de su visa. Nosotros creemos que debido a que ha habido una reducción en el número de cruces ilegales en la frontera, sobre todo de mexicanos, esta proporción es probablemente más alta hoy en día. Quien entró legalmente con una visa tiene una ventaja, lo puede reclamar un familiar inmediato, residente o ciudadano y ajustar su estatus sin salir del país. En otra información, alerta en México por robo de un camión con material radioactivo que podría causar cáncer y hasta la muerte. México están en alerta después de que fuera robado un camión con material radioactivo cerca de Guadalajara. Se cree que los ladrones Desconocían que había ahí una fuente radioactiva. Las autoridades advirtieron que detener que contacto con este material puede provocar envenenamiento por radiación, quemaduras, cáncer y hasta la muerte. Un juez de San Francisco bloqueó hoy la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negar fondos federales a las llamadas Ciudades Santuario, que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes. El fallo del juez William Morrick de la Corte del Distrito Norte de California, en San Francisco, supone un nuevo revés para el gobierno de Trump, aunque no es definitivo y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito IX, la instancia inmediatamente inferior al Supremo. En la decisión, el magistrado resuelve que la orden ejecutiva que proclamó Trump en su primera semana en el poder no puede ser ejecutada porque, de serlo, violaría la Constitución estadounidense. El bloqueo se produce a nivel nacional y afecta a todas las ciudades santuario, es decir, a las alrededor de 200 entidades locales, que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Finalmente, mujer en riesgo de deportación teme regresar a su natal Honduras donde asesinaron a su hijo. Perdió a dos de sus hijos por culpa de la violencia. El mayor de ellos, Edwin, en su natal Honduras por negarse a entrar a una pandilla. Mi papá me habla que lo encontraron con un baldío. Ya muerto. Al otro lo mataron en Long Beach, California. Por si el sufrimiento de perder a dos hijos no fuera suficiente, ahora la señora García está muy preocupada ya que está en riesgo de ser deportada y cree que podría correr la misma suerte que su hijo mayor. Porque tengo miedo que la, la, la persona que mató a mi hijo, que yo llegue, porque han, han llegado a preguntar a mi papá que a dónde está la mamá de Edwin. Yo tengo miedo porque me pueden llegar a matar. Ella llegó a los Estados Unidos hace casi 28 años con su esposo y su primogénito Edwin, pero en una ocasión fue detenida por inmigración y después no se presentó a una de sus citas debido a que su entonces esposo y padre de sus dos hijos mayores no se lo permitió. Bien, estamos de vuelta. Eh, el mundo... Está viviendo una etapa de convulsión. El mundo está convulsionando a raíz de las amenazas de guerras, de las crisis sociales, de las crisis económicas y las crisis políticas que se están viviendo en los diferentes países y especialmente en el Oriente. En el día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos probó un misil balístico intercontinental, que viajó 6,800 kilómetros. Este misil podría llegar desde el estado de Nueva York hasta Londres, viajar por cinco horas corridas. La prueba fue desde Texas hasta una isla de los Estados Unidos. Pero el día anterior mostramos aquí las pruebas que se llevaron a cabo con... Corea del Sur y Estados Unidos, las maniobras. Y en Venezuela estamos viendo lo que está pasando, la, la guerra civil que se está gestando por, por las protestas del gobierno, eh, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. También estamos viendo lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Irak. Y no creamos conciencia de las crisis humanitarias y de las condiciones inhumanas que pueden vivir estas personas y fruto de esta crisis y la falta de entendimiento y comunicación de nuestros líderes mundiales. Estamos siendo manejados por líderes eh, impacientes, intolerantes, como el caso del presidente Maduro, el, el presidente de Corea del Norte, el presidente Donald Trump, que ha demostrado ser una persona muy impaciente y muy agresivo y crítico contra sus detractores por eso que en el día de hoy le trajimos un trabajo especial que se llama Odisea Humana para que ustedes vean lo que pueden pasar los, nosotros los seres humanos fruto de estas guerras y las crisis humanitarias y condiciones inhumanas en las que podríamos vivir. Vámonos inmediatamente con este trabajo especial que le trajimos en el día de hoy. Oh, maybe today or tomorrow I'm going to Serbia working again. I don't care police and mafia and anything. I want to go to Germany. ¡Muy bien! no, no, no, no, no, no, no, no, no, الساعه 7 هي صار لنا أربعة ايام إحنا قاعدين بتشول بيوت ما عدنا ما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 Un programa o una revista que le lleva, a, le lleva a ustedes diariamente un contenido variado, contenido político, social, económico y de justicia. Y hablando de economía y justicia, la próxima semana tendremos aquí, dentro de eh, nuestros invitados, pues tendremos un economista que nos va a hablar sobre la nueva ley de emprendurismo, la ley de MIPIMES, de la devaluación y depreciación del peso, la tasa de inflación, la deuda externa del PIB, de todo eso vamos a conversar. También vamos a tener a una nutrióloga la cual nos va a dar consejos de nutrición y salud y de alimentación para mantenernos saludables, ya que el colesterol, la diabetes y el azúcar pues podría acabar con nuestras vidas. Y tenemos un joven emprendedor presidente de una empresa muy importante aquí en La Vega que estará conversando con nosotros sobre su historia, de cómo eh, ha sido fácil y o difícil para él también pues insertarse en el mundo de los negocios nos hablará también del impacto que tiene a nivel empresarial el incremento del salario mínimo y la reclasificación de las empresas. Algo que se ha estado hablando en los últimos dos días, es las declaraciones que algunos presumen o que el, el ministro dijo que las, lo sacaron de contexto, es las declaraciones que dio el ministro de Interior y Policía, el Carlos Amarante Baret, en el programa de, en un programa de televisión eh, de la, Matutino, donde. El ministro, según el contexto, o según lo sacaron de contexto, pues se dice que el ministro admitió o dijo de que se estaban escuchando conversaciones, pinchando teléfonos, como dicen, a los integrantes de la Marcha Verde y también se le estaba interceptando, pues, su comunicación a través de la plataforma o la app WhatsApp. Ojalá, y lo que dice el ministro, pues es cierto y sí es cierto que lo estén haciendo de manera legal, porque es ilegal violar la privacidad de los dominicanos, eso lo prohíbe la Constitución y es un derecho fundamental del individuo y del ser humano. Pero cuando nosotros observamos los acontecimientos nacionales y sociales que ocurren en nuestro país, nos damos cuenta de que el gobierno no tiene el control como algunos piensan fruto de las declaraciones del ministro Amarante Baret, de lo que acontece aquí. Y en eso nos damos cuenta con el caso de John Percival Matos donde Percival asaltó tres sucursales bancarias en tres plazas comerciales y el gobierno ni siquiera sabía que era él quien estaba involucrado. Si el gobierno hubiese tenido ese nivel de espionaje en los ciudadanos pues evitáramos también muchos delitos que aquí ocurren de personas sindicalizadas como delincuentes o que se presumen que tienen algún tipo de involucramiento en la, en la incidencia delincuencial de nuestro país. Eh, otra cosa es que la plataforma WhatsApp tiene un criptaje de, de end to end, de, de ambos finales, donde la información que usted envía, el receptor y el emisor, pues eso ni siquiera pasa por el servidor de WhatsApp, sino que pasa de manera encriptada y se, de, se abre la encriptación cuando la recibe el emisor o el receptor, disculpen. Entonces, ¿a qué se debe esta encriptación de WhatsApp? Ni siquiera es para, es para ellos protegerse como plataforma y poder mantenerse con vigencia para cuidarse de Telegram y otras aplicaciones de mensajería instantánea si whatsapp no brindara este nivel de confianza pues la gente migrará a otra plataforma nadie quiere ser espiado claro a usted lo pueden espiar si usted da acceso a su correo electrónico enlazado con su cuenta eh, y, y, y a su teléfono y alguien le configura su teléfono móvil de que haga un backup como dicen cada X tiempo y que ese backup sea enviado a la nube a un servidor de correo específico, pero el gobierno interferir el servidor de WhatsApp y la mensajería instantánea, aunque quisiese, no pudieran, no pudieran. Porque WhatsApp, número uno, no le va a dar acceso. WhatsApp ni siquiera ellos mismos tienen acceso a esta información. Y eso ha sido certificado por diferentes empresas que certifican este tipo de encriptación y este tipo de mensajería instantánea. Y eso es lo que le ha dado más vigencia a la plataforma de WhatsApp. Así que, ojalá que si sí el, el Estado Dominicano empieza a tener un mayor nivel de control en lo que aquí se hace, no espiando al individuo, y si lo hace, tiene que hacerlo de manera legal, nosotros categóricamente rechazamos cualquier actividad ilegal. Pero no es cierto, no es cierto de que de manera general, se esté espiando a los y las dominicanas. Es incorrecto de que se esté espiando por WhatsApp y es incorrecto de que los teléfonos estén siendo intervenidos de manera generalizada. Eh, no ponemos en duda de que casos específicos y siempre y cuando sean con una orden de un juez, pues el, el, el gobierno sí tiene acceso a solicitar una orden judicial y pedir a que su empresa telefónica pues le dé acceso a las conversaciones que usted tiene. Eh, por ejemplo, miren el caso del Chapo Guzmán, que fue localizado por un teléfono análogo, un teléfono satelital. Fue ubicado eh, a su abogado y a aquel del castillo sí, el gobierno solicitó una orden para interferirle el teléfono y escuchaba las grabaciones. Otro tema es, y hoy probablemente le quedemos debiendo algunos de los segmentos, Señores, ya el tiempo no nos alcanza para la información que nosotros brindamos aquí. Tenemos un contenido tan extenso y variado. Eh, nos faltan, nos dicen por ahí los periódicos, pero antes de pasar a la lectura de los periódicos, queremos brevemente analizar lo que es eh, el tema de la marcha verde. Y es que mucha gente piensa o, se, de, o de, se hace de opinión de que aquí se está marchando contra la corrupción y la impunidad. Y yo digo que no, aquí se está marchando contra la Marcha Verde. ¿Por qué? Yo digo que aquí se está marchando contra, disculpen, contra Odebrecht. Porque en este país hay una, la corrupción viene desde los tiempos de Trujillo. Aquí hay una costumbre de corrupción. La corrupción es casi ideo, ideológica en nuestro país. Eh, si usted se da cuenta, pues no es, desde muy joven la gente empieza incluso a hacer chivo en los exámenes. Eso es corrupción. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien que le haya dicho a usted, mira, yo fui donde un mecánico y me cobraron por cambiarme esta y esta pieza, pero me cambiaron esta y la otra no? Eso es corrupción. ¿Usted ha escuchado a alguien que le ha dicho en algún momento, mira, yo fui donde un evanista, y le di un depósito Y no va a empezar el trabajo Eso es corrupción Cuando usted va a un colmado Y compra dos libras de arroz Y lo pesa en otro colmado Probablemente le pese más O le pese menos Eso es corrupción Cuando A usted lo van buscando A su casa Y usted le dice al hijo suyo Dile que yo no estoy aquí Usted le está enseñando La corrupción Desde temprana edad O sea que eh, eh, la, la corrupción aquí hay es casi ideológica y nosotros de manera inadvertida practicamos la corrupción. O sea que eh, el presidente Danilo Medina, y esto es una sugerencia que le hacemos desde aquí en nuestra humilde opinión, podría casarse con la gloria con el tema de la corrupción. ¿Cómo? El presidente Danilo Medina tiene que ser o debería ser el primer abanderado con el tema de la corrupción y darle al pueblo lo que el pueblo está pidiendo. ¿Ustedes me están reclamando y me están pidiendo por el caso de Odebrecht? Miren, tengan el caso de Odebrecht. Eh, no hay nada que se pueda hacer. El Estado vino desde Brasil. Nadie puede alegar que son persecuciones políticas. La empresa Odebrecht ha sido la que ha estado pues delatando a los que aceptaron sobornos y el pueblo es quien está pidiendo que los implicados en el caso de, de Brecht pues sean sometidos a la acción de la justicia. Ya le corresponderá a nuestra justicia determinar si son culpables o no. Entonces, ¿qué debería hacer el presidente Danilo Medina? Ok, ¿ustedes quieren del caso Debrecht? Yo le voy a dar los implicados en el caso de Brecht. Yo le voy a dar los implicados en el caso Corde. Y yo elijo de todos los casos de corrupción ...que hay en este país, que hay de todo y para todos... ...la MED recientemente... ...pues fue involucrada en un caso de corrupción... ...donde agentes de la MED ...estaban valiéndose del padrón electoral... ...para imponer multas... ...a ciudadanos que ni siquiera tenían licencia de conducir... ...y le doy... ...dos expedientes ...de corrupción... ...en cada una de esas áreas... ...y ustedes verán como el presidente Adilio Medina pasará a la historia como el presidente que más combatió la corrupción, e incluso más que el profesor Juan Bosch, que sometió a la justicia y votó de su gobierno a su encargado de seguridad personal y su mejor amigo. Entonces, esa es una oportunidad que el presidente Adelio Medina no puede desaprovechar. Vámonos brevemente a dar lectura a lo que salió en la página principal del periódico Listi El Diario Libre. El Diario Libre en el día de hoy dice, lluvias dañan puentes, eh, y dañan puentes, acueductos, carreteras y aíslan comunidades. Eh, mantienen 18 provincias en alerta, roja, incluido Duarte. Eh, la cantidad de pasado baja de 10.475 y 2.089 casas afectadas. Salud Pública exhorta a la población a que purifique el agua. El Consejo Nacional de la Magistratura debe cubrir cuatro plazas de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eh, la Dirección General de Migración trata con los bananeros la contratación de haitianos indocumentados y... La Procuraduría General de la República interroga otra vez por el caso de Odebrecht a Radamés Segura, como dijimos anteriormente. Y por último, cancilleres de República Dominicana y Haití revisan hoy la agenda común. Eso a raíz de la salida de la minustad de Haití. Continuamos dando lectura a los principales periódicos de circulación nacional y ahora nos vamos con el listín diario. El listín diario nos trae en su primera plana, Venezuela se va de la OEA. El presidente de Nicolás Maduro anunció en el día de ayer su salida de la OEA. Odebrecht vuelve a interrogar a Radamés Segura. Eh, el Tribunal Superior Electoral anuló la resolución de la Junta Central Electoral sobre partidos en la boleta, ya eso lo habíamos anunciado acá. Eh, y cuatro expresidentes piden que cese la violencia en Venezuela. En otro orden, atletas de la República Dominicana triunfan en las Olimpiadas Especiales y La Cash eh, buscará recibir contratos, rescindir contratos con la empresa AAA. Eso es todo por el día de hoy con la lectura de los principales periódicos de circulación nacional. Se nos acaba el tiempo. Eh, le damos las gracias por mantenerse en sintonía. Mañana regrese con nosotros a su revista diaria, Diálogo Matutino. Le damos las gracias también a nuestros anunciantes. Y que Dios le bendiga y que tenga un feliz y un excelente día. Muchas gracias. Hasta la próxima.